Ampliaremos. Artistas confirman su asistencia a concierto para la ayuda humanitaria en Venezuela. No se lo pierda. Cientos de mujeres protestan ayer exigiendo aborto legal en Argentina. Ahí está. En el ámbito nacional inician los trabajos de la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. No se lo pierda. Familiares de niña fallecida en hospital de esta ciudad denuncian el padre, vendió sus órganos. No se lo pierda. Sostienen encuentro con motivo de los actos conmemorativos del 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Informaciones en el ámbito local regional para el día de hoy. Ahí está el encuentro. No se lo pierda. En la gobernación provincial, ampliaremos. Miren, señores, el Ministerio Público investiga supuestos robos de extracción de órganos en el hospital de esta ciudad, le responde el director de ese centro. Estudiantes protestan en el Liceo Ercilia Pepín. Ahí están las imágenes. Atracan a un policía comunitario y lo despojan de motocicleta en esta ciudad de San Francisco. Apresan dos acusados de despojar mujer de su cartera. En esta ciudad de San Francisco, apresan hombre y le ocupan 24 celulares. Supuestamente habían sido robados. Mírenlo ahí. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa. Sobre todo... Nicolás Maduro llama payaso a Juan Guaidó y lo reta a elecciones. Así se expresó el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Elecciones. Por ahí hay un payaso.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 Señor autoproclamado payaso, así le define Nicolás Maduro a Juan Guaidó, y lo reta a que convoque a elecciones. Veremos en adelante entonces la reacción por parte de Guaidó. Ahí está. Miren, eh, continuando en el ámbito de Venezuela, la situación de ese país, artistas confirman la asistencia a concierto para la ayuda humanitaria en Venezuela.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 en el lado colombiano de la frontera con Venezuela, para dar a conocer al mundo la situación que viven los venezolanos, vamos a ver qué dicen algunos de esos artistas que ya han confirmado su participación en ese evento. Adelante. De la población venezolana está pasando por una crisis alimentaria médica. Es urgente que llegue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 Ahí veíamos, miren, a Luis Fonsis también, ahí está Juan, Ricardo Montanel, entre otros, Alejandro Sanz, quienes eh, veíamos también, escuchábamos a Fey de Maná. Y tendrán participación en ese evento que se llevará a cabo entre la frontera de Colombia y Venezuela, señores. Miren, cientos de mujeres protestan ayer exigiendo aborto legal en Argentina.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 Ahí está la actividad del pañuelazo verde llevada a cabo en Argentina frente al Congreso y todo esto solicitando la aprobación del de aborto de manera legal en Argentina. Recordarles a todos que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar, sin alterar su puerta, las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo Liceo, Ercilia, Pepín. Llámenos al teléfono o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Él come llaves con la tecnología de punta, solo uno, que es Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse.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 Inician los trabajos de construcción de la nueva cárcel de La Victoria, con una inversión que supera los 6,372 millones y con una capacidad para albergar a más de 8 mil privados de libertad, las autoridades dieron el primer Picasso o palazo para, la, para el comienzo de esa obra, La Victoria. Vamos a ver la información, escuchemos.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 a las audiencias. Ahí está el Procurador General de la República. Al momento, ahí están los BTP. Eh, escuchando el discurso por parte del Procurador. Y ahí vemos el momento en que se produce los palazos, mejor dicho, para la construcción de la nueva cárcel La Victoria. Ahí está. Vemos imágenes de empresarios y otros que participaron de esa actividad. Miren, familiares de una niña han expresado, eh, una niña que falleció en el hospital de aquí del San Vicente de Paúl, denunciaron que el padre de la niña vendió sus órganos. Así que los parientes de la niña Sofía María Méndez Aquino, de un año y siete meses, quien murió aquí en el San Vicente de Paúl, el pasado fin de semana de un año y siete meses eh, a causa de una neumonía, han denunciado, piden que el esclarecimiento la causa de su, de, de su muerte y sospechan que la infante, que le fueron sustraídos los órganos y posteriormente vendido. La niña, su madre es, reside aquí en San Francisco de Macorís y su padre en Guayacanes San Pedro, donde la niña fue velada. Escuchemos. Comenzó a votar a la gente de aquí que lo dejen solo, que lo dejen llorar a su hija. No quería que nadie se pegara a la tabla. Eh, viene mi hermano. Y él quiere, bañ eh, quiere que bañen a la niña para ponerle un vestido, porque el vestidito que ella tiene está manch muy manchado de sangre. Y ahí fue que nos percatamos de eso. Pues, Yo de persona que te en vicio, no, todo no, no, nada. No me importa que sea mi hijo, no para importa que sea mi hijo. Hasta que yo no vea la diferencia, no estoy seguro de nada. ¿Usted llegó a ver la cicatriz? ¿Qué? Yo no llegué a verla, pero la misma familia estaba... estaba bien de eso, también. sí, exactamente. Eso es penoso, lamentable caso. La niña es llevada a un centro de salud de una condición física, eh, inicialmente una neumonía, eh, la tratan allí y posteriormente al cabo de unas horas la niña fallece. Como consecuencia de esto, como no se evidencia una muerte violenta, entonces los padres autorizan a que en el mismo centro de salud se realice la autopsia, que es un procedimiento que está establecido a través de una resolución de salud pública de hace ya más de un año o dos años, más o menos aproximadamente. Entonces, eh, ahora mismo, a nivel de fiscalía, como consecuencia de otros datos que han surgido, pues se abre una investigación con la finalidad de confirmar o descartar esas informaciones que nos han suministrado. Más adelante, en el ámbito local regional, nosotros le seguiremos dando eh, seguimiento a esa información. Hoy estuvo presente la fiscal de niños, niñas y adolescentes, atendiendo el llamado de la Procuraduría y de Olga Digna. Eh, y veremos entonces qué nos dice la fiscal Maribel Paulino, quien visitó al director del Hospital San Vicente de Paul en el día de hoy. Y qué nos dice también el doctor Francisco Javier Ureña, director del centro, sobre ese caso. Que le daremos seguimiento ya en el ámbito local regional vamos al whatsapp inmediatamente señor director para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día donde josefina nos envía la foto de esta nena josefina dice hola vladi quiero que me felicite a la nieta es chenny que está de cumpleaños hoy de su abuela josefina dios la bendiga ahí está el 9019 nos dice, buenas Vladi, bendiciones para ti, quiero que me felicite a mi sobrino Anthony Morillo, que está de cumpleaños, para Anthony felicidades, muy bien, continuamos por aquí con el 4151, ahí está una princesa, nos dice, buenas tardes Vladi, quiero que me felicite a mi hermosa princesa Maribel Duarte García, quien está de cumpleaños cumpliendo 10 años de vida, de parte de Ingrid Pérez, ampliaremos a continuación, así que ahí está, bien Felicidades. Roseli desde La Joya nos dice, hola Vladi, felicítame a tu amigo fiel Moncho. Ahí está Don Moncho. Felicidades, amigo mío, que hoy está eh, de cumpleaños. Felicidades. Muy bien. Dios le bendiga. Continuamos con el 3674. Nos dice, hola Vladi. Favor de felicitar a mi padre que está de cumpleaños, Moncho Peña en La Joya, un hombre muy querido. De su hija Yadi, desde Lauren, Massachusetts. Ahí está, ya le felicitamos. Van dos. Aquí como de costumbre, Mari, fiel televidente desde La Javiela, que Dios Todopoderoso le proteja siempre. Gracias, igual para usted. Elvin desde Pimentel nos dice que está en sintonía, activo como siempre. El 4325, hola, Vladi, eres el mejor. Me gustan tus noticias, sobre todo. Qué bueno. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. en el día de hoy, en la mañana de hoy, se llevó a cabo el encuentro entre el representante del Estado, en la provincia, el gobernador Juan Antigua, y los directores encargados, representantes de instituciones públicas, ya para tratar el tema, para trazar las pautas, a seguir lo que se estará realizando, eh, los actos conmemorativos al 175 aniversario, de nuestra independencia nacional y los actos patrios que justamente se están llevando aquí en San o se estarán realizando aquí en San Francisco de Macorís recuerden ustedes que todos estos días hasta el próximo 28 ya cuando concluya febrero será que termine las actividades con motivo del mes de la patria escuchemos entonces al gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier adelante <música> del Estado aquí en la provincia de Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís porque como es de conocimiento estamos ya culminando con el mes de la patria y se acerca la fecha del 27 de febrero que para nosotros es una obligación rendir Que se van a hacer con, eh, el 27 aquí en San Francisco de Macorís, invitar a todo el pueblo de, de, de San Francisco para que nos acompañen al alisamiento de la bandera, a la ofrenda flora que vamos a hacer y, y también vamos a estar en la iglesia. Así que precisamente la convocatoria de hoy se debía a eso y nosotros queremos resaltar de esos grandes patriotas de esa época, entonces como ustedes sabrán es el 175 aniversario de esa gran gesta donde nos proporcionan a nosotros esa oportunidad de la independencia y de la soberanía, soberanía y nosotros queremos que el mundo sepa de que nuestro país es libre y soberano Bueno ahí está el gobernador Juan Antiguo al momento de encabezar la mañana de hoy ese encuentro con los representantes de las instituciones públicas para, repito, trazar ya las estrategias a los actos conmemorativos del 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Interesantísima actividad. Miren, en el día de hoy, la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Maribel Paulino, visitó el despacho del director general del Hospital San Vicente de Paúl, doctor Francisco Javier Ureña, atendiendo un llamado por parte de la Procuraduría para investigar todo lo concerniente a la denuncia de extracción de órganos sobre una niña de un año y siete meses y a quien se le acusa a su padre de haber cometido el hecho en confabulación supuestamente con verdad, ya los miembros del INACIF Atendiendo esta denuncia grave en el día de hoy el director recibió a Maribel eh, le entregó el documento o el expediente la copia del expediente de la niña y al mismo tiempo le explicó el doctor que no se escatima los esfuerzos para y que esta se investiga a fondo verdad para dar a luz a luz con la verdad de este caso dice el doctor que se está a la espera también de la autopsia. Así que vamos a ver, hablamos de la niña Sofía María Méndez Aquino, de un año y siete meses. ¿Qué nos dice tanto la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes como el director del Hospital San Vicente de Paúl, doctor Francisco Javier Ureña? Adelante. Nosotros recibimos un llamado a la Procuraduría General eh, para investigar un caso de supuestamente venta de órganos.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 Eh, realmente recibimos ayer una, un llamado de la procuradora, eh, de la fiscal del distrito, eh, Olga Diná, eh, que iba a enviar un representante del Ministerio Público al hospital a solicitar una copia del expediente. Nosotros eh, eh, automáticamente le decimos que no había ningún, ningún problema. Entendemos procedimiento de la realización de una autopsia que conlleva, pero estamos prestos a la, las informaciones que sean necesarias para que el caso quede claro y a la vez sirva eh, como orientación a la ciudadanía de que en una autopsia se manejan órganos, pero se manejan órganos con fines de obtener información de ellos de verdadera causa o posible causa de una muerte. La niña murió el pasado sábado aquí en San Francisco de Macorís, tras padecer de una neumonía crónica. Eh, la niña vivía con su padre en Guayacanes, San Pedro de Macorís. Su madre, según los reportes que tenemos, reside aquí en esta ciudad. Él trajo la niña, eh, donde su madre, en un estado muy delicado, la niña empeoró, fue llevada al hospital. Posterior a esto, eh, caramba a pesar de todos los esfuerzos que decía el doctor, que hicieron, que hizo el equipo médico, la niña no pudo salvarle la vida, murió la niña bajo su autorización, la autorización del padre, se le practicó la autopsia, eh, y ya ustedes ven cómo aclara entonces el doctor la situación, sus familiares entonces, luego de que la niña estaba siendo velada en Guayacanes, sospechan y dice que se les trajeron los órganos a la niña, y eh, fue la autopsia que se le practicó Estamos al espera entonces Como dice el doctor para el esclarecimiento De ese caso Y la tranquilidad de los parientes De esa infante que lamentablemente eh, Lamentamos Valga la redundancia Su pérdida Qué pena Miren, decirle a todos ustedes que Juicy Home Decor Juicy Home Decor Venta de todo tipo de artículos y decoraciones para su hogar La tienda exclusiva Ropas y accesorios de marcas originales para damas También, escuche bien Tenemos esas tazas con glamour Para compartir un té, un café u otras bebidas Nuestros artículos son importados y exclusivos Juicy Home Decor Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza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 En la mañana de hoy, señores, una vez más, estudiantes del Liceo Ercilia Pepín volvieron a protestar. Así estuvo hoy el escenario en la Avenida Libertad frente al Liceo. Vemos los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. <coughs> Vemos cómo la policía le respondió a los estudiantes utilizando bombas lacrimógenas. Así se encontraba la Avenida Libertad en la mañana de hoy, entre los estudiantes y la policía. En reclamo, una vez más, eh, según ellos, al incumplimiento de las autoridades y diversas demandas en ese centro y que aún no han sido cumplidas. Así que así estuvo la mañana de hoy, el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes. Luego... Eh, llegó la policía, comenzaron los enfrentamientos y ya ustedes ven, increíble. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de uno de los dirigentes estudiantiles, de los estudiantes que estuvo encabezando esa manifestación en el día de hoy, enfrentamientos a pedradas y bombazos con la policía frente al Liceo Ercilia Pepín. Adelante. No hay deporte, necesitamos una enfermera que atienda a los estudiantes. El patio abandonado, no hay, no hay, no hay computadora, no hay de nada. Y le han ido llevando documentos, han ido personales los grupos estudiantiles. Y este es el único, el único método que nos han dejado la lucha en la calle. Con eso le digo todo. ¿Hasta cuándo quieren las luchas? Hasta que ellos no, no nos no resuelvan con los Aquí la lucha va a seguir, porque aquí los gobiernos los que viven es cogiendo, cogiendo dinero y pagándolo a los ingenieros y los ingenieros robándoselo y no resuelven los problemas de los escolares. De Todos los escolar. grupos estudiantiles grupo estudiantil es... grupo estudiantil, grupo estudiantil, estamos aquí. Bueno, ahí está uno de los manifestantes en el día de hoy. Me informan por aquí que no es estudiante. Él, bueno, tenía un suéter de estudiante. Ahí está, él estaba de los manifestantes y eso sí lo aseguramos. los que estaban ahí enfrentándose con la policía la mañana de hoy. Eh, la policía lanzándole bombas lacrimógenas. Eh, y los estudiantes respondiendo a pedradas, incendiando neumáticos en la Avenida Libertad. Frente al Liceo Ercilia Pepín tempranito hoy en la mañana. La docencia fueron suspendida una vez más. Caramba, qué lamentable esta situación del liceo de Sila Pepín. Y solo nos cuesta, de, nos decimos ya porque hasta cuándo será esto. Hasta cuándo, cuándo terminarán esas protestas en el liceo. Cuándo se convertirá el Silia Pepín en un eh, centro de estudio modelo a seguir. Qué lamentable, cuántos años tenemos Viendo esa situación en el liceo Ercilia Pepín. Al WhatsApp, señor director. Vamos a ver, porque aquí en nuestro WhatsApp eh, nos dicen por aquí, nos envían una foto y nos dicen el 3947. 3947, para que me felicite a mi prima Pamela desde Pimentel. Somos fiel a tu programa. Muchísimas gracias a ustedes por allá en Pimentel. Dios les bendiga. El 6666. Hola de admiradora Carmen. Hola Carmen, gracias por estar en sintonía con nosotros. Maribel desde Matalarga nos envía la foto de esta nena. Un poquito molesta, ahí está. Pero le tiraron su foto de todas formas. Hola Vladi. Es para que me felicita la niña Leodalis, que está de fiesta de cumpleaños en Matalarga. Felicidades para ella. Muy bien. El 4363 nos envía por aquí este video. Dice, esos cuatro policías acostados lo puso un señor, si podemos dar el video, señor director, para ver. Lo puso un señor próximo a la planta de gas de Los Rieles. Si a ver esa escuela ni nada, si a ver esa ni nada así, solo porque le chocaron un gato, dice él. Bueno, se refiere a unos policías acostados por allá, que según este amigo televidente, ¿verdad?, Dice que fue que lo puso el señor porque le chocaron unos gatos Bueno, ahí está, reductores de velocidad Gracias, hermano mío Continuamos con Dioni desde La Joya Nos envía la foto por aquí también De nuestro amigo Moncho Wow, de su hijo, hijo Dioni también Don Moncho, muy querido Por allí en La Joya, eh Muy bien, felicidades para él Dios le bendiga a Don Moncho Continuamos entonces por aquí señor director, eh, luego entonces con Yanni desde Vista al Valle, nos envía una linda postal, gracias a Yanni por estar en sintonía con nosotros. El 3683, hola Vladi, eh, para que me felicita mi sobrina, Yanni cumple tres de parte de su tío Yanni desde Nueva York, muy bien, felicidades para él. Vámonos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Continuamos con las noticias, miren, atracan un policomunitario, un policía comunitario y lo despojan de su motocicleta, José Nicolás Santana víctima de atraco. Vamos a ver cómo ocurrió todo. ¡Adelante! Ayer a las 6.15 por ahí, yo iba para el hospital, que estaba todo enfermo, me agarraron dos tipos, me dieron el cachazo, todavía me duele eso. Se fueron, pero ¿Cómo pasó todo? Y me dijeron, pase el motor, en el motor. Me dieron un cachazo ahí. Y se fueron, pero ya el motor está ahí que me dijo un, un, un señor que es un serio de trabajo ahí que vende carne en una esquina. Y el motor anda, andaba en ellos, ahí tal, en él. Está ahí mismo, pegado de una barbería. ¿A qué usted se dedica? Yo soy... Seguridad. Sí, es oficial de la Policía Prevención Nacional, de género y violencia. ¿Dónde ocurrió eso específicamente? Eso fue en la UVG. sector Pueblo Nuevo. Aquí ahí Bueno, ahí está el señor José Nicolás Santana, despojado de su motocicleta, recibió un golpe, según él, también en el cuello. Caramba, qué lamentable a nombre del mejor asadero de toda la región, Mamalupe Asadero, porque somos expertos en carnes, el mejor asadero de toda la región, especialistas en carnes, por eso usted no tiene que ir a otro lugar, a otro asadero, mire, todo el mundo está visitando a Mamalupe, asadero con sabor, mm, ¡Qué rico es comer en Mamalupe, Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero en esta ciudad, Mamalupe, el mejor lugar para comer bueno y sobre todo para comer carne. Mamalupe, qué bueno. Miren señores, continuando entonces, apresan dos acusados de despojar mujeres de cartera aquí en San Francisco de Macorís. Así que, Jerlin Daniel Vicente, alias Dani. Y Kerling Brito Herrera Bon admiten haber cometido esos hechos. Así que ahí vemos entonces y vamos a ver las declaraciones. Adelante. Claro, pero, hermano mío. Son ustedes todos. Sí, pero que ya, óigame, ya eso se devolvió. Entonces, que hagan lo que van a hacer con uno. Ya, ¿Me entiendes? Porque lo que están dándole golpe a uno desde ayer. ¿Están Si van a mandar a uno para el palacio, que lo manden, que hagan lo que van a hacer con uno, si no un maldito sancocho que van a hacer con chito, uno. ¿Y tú qué tienes que decir sobre eso también? No, yo oh. no lo vine mantener, cometí un error, como cualquier ser humano lo comete. ¿Usted admite que cometieron un error? Claro que sí. es la primera vez que uno hace eso, manito. Ya. Hay uno de ellos que dice, admite que cometió el hecho o que cometieron el hecho, pero que ya lo lleven para el palacio y que le canten entonces prisión preventiva que vayan a hacer lo que vayan a hacer dice uno de ellos si no van a hacer un sancocho y otro dice entonces que él admite que sí que participó pero que fue un error y que fue por primera vez que lo hizo así que ahí está apresado esos dos jóvenes miren señores a nombre del centro turístico Girasoles tus cabañas centro turístico Girasoles visítenos y disfrute disfrute de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor Confortables habitaciones que nos convierten en un verdadero o en la verdadera ciudad de dioses. Aproveche nuestro especial, escuche bien, este especial que tenemos en Girasoles. Por dos horas, por tan solo 280 pesitos, 280 pesos servicio express y la amanecida por 750 pesos. Estamos ubicados en la carretera Honduras-Las Guaranas con el teléfono 809-725-2512. Centro Turístico Girasole. Tus cabañas con el Gran Especial Express de dos horas por tan solo $280 pesos. Visítenos. ¡Qué bueno! Centro Turístico Girasoles. Miren, señores, apresan hombre y le ocupan 24 celulares que habían sido robados aquí en San Francisco de Macorís ahí está así que el detenido es Carlos Rafael Bonilla de Jesús, un técnico de celulares quien, a quien la policía le ocupó todas esas máquinas, mírenlo ahí 24 en total según la institución del orden, así que a nombre de Don Andrés Bar, que es Don Andrés Bar, el lugar que se prepara para este próximo 30, 30 de marzo, recibir a Banda Real, los líderes. Ahí está, visítenos, porque el 30 de marzo celebraremos nuestro primer aniversario con los líderes Banda Real en Don Andrés Bar. Vamos a escuchar entonces qué nos dice este técnico de celulares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 ¿Quiénes ellos? Los ladrones y los teléfonos yo los devolví, lo que ellos me negociaron con la computadora. Ahí están las declaraciones de Carlos, este técnico de celulares, quien responde ante las interrogantes luego de que la policía le ocupa esos celulares en total 24, informó la policía. Ahí vemos también una laptop, una computadora que también se le ocupó y que la policía eh, ha reportado que también era robada esa computadora y esos celulares. En lo adelante entonces se le conocerá ya será enviado a la acción de la justicia este joven técnico acusado de tener esos celulares que habían sido sustraídos. Al WhatsApp, señor director, Jennifer, desde Vista al Valle nos dice, buenas, ¿hay clase entonces en el Liceo Ercilia Pepín? Supongo que sí, son dos tandas totalmente diferentes, la última, señor director, debajo, Jennifer Herrera. Son dos liceos diferentes y que tienen distintos nombres en horas matutinas. Son tres, matutino, vespertino y nocturno. Y tienen los tres, tres direcciones diferentes. Supongo que esta tarde hay clase. Kelvin Burgos, desde pueblo nuevo, nos dice Vladimir, eso todo el tiempo va a ser así en el liceo, dice Kelvin. Bueno, Kelvin, qué lamentable entonces. Mélida Contreras, desde el Ensanche Abreu. y quiero que me felicite a Élida Contreras, que está de fiesta de cumpleaños en Filadelfia. Felicidades para ella. El 0577 nos envía esta linda postal. Muchísimas gracias. 4415 nos dice, hola, Vlad y bendiciones. Igual para usted. 6625, móvil, eh, soluciones, tienes más de tres meses que no recoge la basura en el sector Las Flores. Detrás del cementerio, dicen por aquí. Caramba. El 6451 nos dice, nos envía estas fotos. Buenas tardes, así es que está la zanja que cruza por la calle A. De la Ribera del Calla. Y eso que una brigada del ayuntamiento la limpió. ¡Wow! ¡Terrible! ¡Terrible! Continuamos por aquí con Juliana desde La Joya Nos envía esta foto. Favor de saludar a mis dos hijas, Frangeli y Julie Joséis, de su madre. ¡Felicidades! ¡Saludos para ella! Y continuamos por aquí, caramba, con el 5853. Nos dice, mándame un saludito a la Mella y Fernando que están activos con tu programa.